Juan Juan Sempa moquetayaya Juan Iguaya ome y Kawa Juan Jesús Kema panuyaya Nechka Juanquisto. Kisto Shikitaka Ne Takat Yaya Epilborrego Toteco Juan no pa y Kawa Juan Kikaske Kati Kisto Juan Kitokiliske Jesús Juan Jesús Mukangwetke Juan Kinitak Kitokiliaya Juan Kinizwe Tayan Kineki Juan Kistoske Tama Kanketi Istok Juan Kinilwe. Shiwalaka shikitaki kanke ni mukawa. Juan yaske Juan Kitato kampa mukawa yaya Juan mukaske Iguaya pampa Eliaya las cuatro y Katiotak. Setenpa o me Katiikake Kati Juan Kitok Juan Yerka kitokili y toca Eliaya Andrés. Juan Andrés yaske shitawa que Igni. Simón Juan si pantí que no pa Mesías, pa pa en iguanti no pa Cristo, a quisto para que titanisquia Mesías, ipan inin camanál. Juan Andrés, que huica Simón, campa Jesús. Juan Jesús, que ta Juan Cristo. Tati Simón, ti conejo nás, pero ni no mitsto tocastális, ti Cephas. Cephas y cato camanál, Cristo neque Pedro. Juan Arnústa Jesús, quien es que ya es estado de Galilea. Juanca que panti Felipe Juan Kilwy. Techo Killy. Felipe y Oyaya he panaste pet berzaida. Campanoquía y Oyaya Andrés Juan Pedro. Juan Felipe que Pantito Natanael Nathanael Juan Kilwy. Te panti tú que no pata cat catíjica muy sesqui. Cuilo huescaquía y panita na watil Juan. No quía que ten ya no pata panes y ya ne huescaquía. Juan Cristo que es para Teípas o Yaya Ya, ya Jesús y Cune José. Juan Altepet Nazaret. Juan Natanael Quisto. Que ni caza huelís. Amo aquí, caticuale huelís huelís huelís Altepet Nazaret. Pero Felipe Quisto. Chihuala Chiquitaki. Juan quema Jesús, quita Natanael. Así haya. Quisto tenía. Chiquitaka. Ya se israelita, Machti. Juan Katiamo, quema, tagascayawa. Juan Natanael, quitachinto, quili Jesús. Queni te Techismati. Juan Jesús, Kinanquile Quema, no ha ti, estoy a no paiguera higueras, Juan Ayemo Mitsunoza, ya Felipe. Nani Mitzitak Juan Natanael, Kilwi Tamashtiket. Tati, cone toteco. Tati, totana, guatica, catitechina, guatisti, y panitotal. Juan Jesús, quinanquile. De en el pampa ni mitziluía ni mitzitak que manujá ti estoy no tikitas higueracuawit. Tiquitas tamáti noja más ni. Ni ni mitzilwia. Tiquitas motapos ilwigakti. guantiquinitas tikinitas nopai no pa que totego hasta ilwigak. guante motiwalase y pantaltipakti kampanakati pakti ni para nech